distintos países, eh, yo desde Bolivia. Una alegría poder eh, reencontrarnos con muchos y conocernos con otros en, con esta conferencia, en este webinar, claves para recuperar la salud naturalmente. Eh, un tema que es eh, altamente importante en tiempos de pandemia como los que nos encontramos, eh, me gusta hablar de salud cuando la gente está hablando de enfermedad me gusta decirle a la gente no esperes la solución desde fuera porque tú tienes una fuerza autocurativa sorprendente con capacidad no solo de curarte sino y más importante aún de evitar que te enfermes pero hace falta y saber algunas cosas, hace falta saber eh, pues estimular el sistema inmunológico, tener buena calidad a nivel sistema defensivo, tener eh, pues evitar excesos, carencias, como para ir eh, permitiendo que opere esa fuerza autocurativa, esa fuerza antes se llamaba como ese médico interior. Quiero comenzar preguntándote a tiempo de darte la bienvenida. Soy Chamalú, para quienes no me conocen, estoy en Bolivia. Desde mi juventud caminé con sanadores, abuelas, hombres medicina, mujeres eh, eh, terapeutas de la montaña, de la selva, Participé de su silencio, de sus rituales, de su recolección de plantas, de su preparación de medicinas. Muchas de ellas me compartieron sus secretos. Eh, ya desde la adolescencia, mi primera escuela de terapeutas eh, la abrí el año 86, imagínate, casi 40 años. Hoy, eh, con más experiencia, con más eh, profundidad, eh, estamos poniendo a disposición ese linaje de conocimiento, especialmente al ver cómo está el mundo. Te has dado cuenta, te has preguntado cómo está el mundo en temas de, de salud. Así, vino un virus y puso patas arriba todo. Parecía que las epidemias, las pandemias eran solo eh, algo atribuible o en un contexto medieval. Y sin embargo, en pleno siglo XXI, resulta que nos pusieron en cuarentena a todos. Sanos y enfermos, asintomáticos y de todo. Y al final en ese contexto de, eh, hay de... Ya respirado, el contagio se multiplicó. Gran parte, la mayoría de los que eh, contrajeron este problema, unos varios millones de personas, pues lo adquirieron en cuarentena. Es decir, cuando estaba vigente esa prohibición de circular, como si al aire libre fuera más peligroso. ¿Qué se cuenta de cómo está el mundo? Apareció la pandemia, primero la típica manipulación informativa, política, en fin, el cálculo. Y finalmente cuando era inevitable, cuando era indisimulable, ya comenzaron a admitir que sí había una, una pandemia. Que, y entonces, en vez de enseñarle a la gente a adquirir hábitos saludables, en vez de enseñarle a fortalecer sus defensas naturales, en vez de enseñarle a desintoxicarse, en vez de enseñarle a alimentarse para evitar carencias o excesos, en vez de motivarle a encontrarse con la tierra como fuente de energía, con, con el bosque, como un terapeuta formidable con la naturaleza en su conjunto, en vez de tranquilizar a la gente, pues simultáneamente se generó, se fabricó, se indujo una pandemia de miedo, una pandemia de estupidez, una pandemia de desinformación. ¿Te imaginas qué efecto psicológico genera el que cada día eh, estén contando cuántos murieron ayer? Pero además parecería que de golpe todos se morían solo de la misma causa. Y los que se morían por problemas cardiovasculares, desaparecieron, se curaron de golpe. Y los que morían por cáncer, ya nadie moría por cáncer, nadie moría de nada. Y los que morían, especialmente en países, en continentes como África, de desnutrición, con la pobreza como trasfondo. Desaparecieron. Todos morían de la misma causa. Todo eso nos hace pensar que hay cosas que repensar. No podemos en un lamentable deduccionismo convertir la salud solo en una ausencia de síntomas. Nosotros que estamos toda la vida explorando, investigando, comparando terapias, eh, recuperando saberes. Hemos escrito más de 70 libros y, sin embargo, aún hay mucho por compartir, mucho por escribir. Hay secretos que nos compartieron abuelas, abuelos, la condición compartirlos, también lo que estamos haciendo ahora. Lo que vamos a hacer, en lo que queremos anunciarte luego al final de esta conferencia, dentro de media hora, queremos darte una buena noticia, entre tanta mala noticia... Queremos contrarrestar con una buena. Pero antes de ello, decirte, también una, hay una pandemia de infelicidad de la que nadie habla, pero que está ahí, apadrinando otras enfermedades y eh, pues preparando el terreno para incluso estados depresivos que cada vez tienden a incrementarse más. Creo que el abordaje del tema de salud está mal planteado. Por ello es que, nosotros que hemos estado siempre transitando estos territorios de la salud, pues levantamos la voz para decirles, por ahí no es. Queremos dar unas cuantas claves. Y además de definir la salud no solo como ausencia de síntomas. Si no te duele nada, podrías estar gestando, incubando una peligrosa enfermedad. Cuando duele el cuerpo se está defendiendo la fiebre, una erupción, un proceso diarreico, son síntomas, revelan vitalidad, revelan un combate desde nuestra, nuestro sistema inmunológico eh, que está eh, pues eh, luchando contra eh, un desequilibrio que estaba instaurándose, intentando equilibrarse, porque la salud es armonía. la la salud de funcionamiento armónico a nivel espiritual, mental, emocional, físico, además relacional, interpersonal y ecológico, dimensión en la que nos encontramos con, con la naturaleza. Una primera clave que quiero dejar rápidamente sembrado en el jardín de tu corazón, si hay la apertura mental respectiva, es... Eh, la importancia del pensamiento crítico. Estamos en tiempos de mucha manipulación, estamos en tiempos en los cuales ya no puedes creer todo lo que escuchas, todo lo que lees, todo lo que se comenta por ahí, todo lo que circula por las redes sociales. No me creas. Reflexiónalo. No creas a nadie. Reflexiónalo, experimentalo. Si tú crees que esto tiene sentido, entonces abre un espacio de reflexión, toma la decisión, identifica la oportunidad, en tiempos como estos, de gran manipulación imprescindible, esta es una clave fundamental, desplegar un pensamiento crítico que se traduzca en una rebeldía existencial que te permita llegar al punto de decir no a lo que no tiene sentido. La salud no viene de los fármacos. No puedes ir a una farmacia y decirle, véndame salud, un kilo, un metro de salud. La salud tiene que ver con un estilo de vida, con las creencias que tenemos, con la manera como manejamos nuestras emociones, con, en fin, los hábitos que tenemos. Revelarse, una primera clave muy importante. En segundo lugar, es necesario prepararse, desarrollarse, lo que nosotros llamamos competencias existenciales, que se traducen en un aprender a vivir que no podemos manejar un auto sin haber aprendido a manejarlo, no podemos manejar ni siquiera una bicicleta sin haber previamente aprendido a manejarla. Con la vida pasa lo mismo, necesitamos aprender a vivir. ¿Tú conoces? ¿Tú sabes de escuelas para aprender a vivir? ¿Dónde se aprende a vivir? Algunos creen que ser mayor de edad es sinónimo de aprender a vivir y no es cierto. Algunos creen que Terminar la escuela, el bachillerato, la licenciatura, eh, pues se supone que incluye haber aprendido a vivir, ¿no es cierto? Aprender a vivir significa, si quieres enuméralo, aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a reflexionar, aprender a discernir, aprender a tomar buenas decisiones, aprender a manejar nuestra energía, nuestras emociones, nuestras relaciones, aprender... A renunciar, es decir, el arte del desapego, a aprender a compartir, a aprender a ser feliz, a aprender a amar, a aprender a ser libre, a aprender a estar en paz, incluso en momentos de conflicto, aprender a no enfermarse, si eso nos interesa, o a recuperar la salud, naturalmente, como dice el título de esta conferencia. Esos aprendizajes imprescindibles. Para vivir bien, que es lo que tenemos que aprender, es un deber existencial, no se aprenden en las escuelas, en las universidades, ni siquiera en la facultad de medicina. Imagínate, ahí uno se vuelve experto en enfermedades, en patologías, en uso y prescripción de fármacos, no expertos en salud como necesitamos. Realmente, tiempos como estos necesitamos formarnos. Hay crisis de salud. Hay una pandemia que está por ahí impunemente circulando por todas partes. Hay un virus que está divirtiéndose, mutando, ¿no? Y hay varios, hay varias versiones. Ya uno no sabe ni siquiera si los fármacos o vacunas que supuestamente se elaboraron, elaboraron contra ellos tendrán eficacia dentro de un tiempo, cuando el virus que esté circulando sea totalmente distinto. En estos tiempos. Cuando hay crisis de salud, una clave muy importante que no tienes que perder de vista es desaprender algunas cosas, lo que no te sirve, revisar hábitos que tú tenías y comenzar a formarte y a transformarte y para ello a conocerte. Esto es muy importante. Nadie quiere terminar en un hospital con un tubo de oxígeno, nadie quiere estar ahí con el diagnóstico de positivo. Todos queremos ser negativos en este en este tiempo, en términos de salud. Pero no, no podemos evitar no encontrarnos con un microbio que ni siquiera lo vemos ocularmente. ¿Cómo puedo evitar no encontrarme con un microbio invisible? No se puede. Me voy a encontrar, te vas a encontrar, quizá ya nos hemos encontrado en algún momento. ¿Cuál es la diferencia? Tu sistema inmunológico, tus defensas el cuerpo de una persona sana y con una vitalidad en buen estado, que conoce su cuerpo, que sabe cómo alimentarse, se puede encontrar una o varias veces con este virus o con cualquier otro y no le pasa nada. Nuestro cuerpo está equipado para preservar su equilibrio a pesar de encuentros indeseables con determinados tipos de microbios. Es más, somos el ecosistema de miles de millones de microbios. Hasta dependemos de muchos de ellos. Eso no es ningún problema. Es más, ellos hasta nos pueden defender de otros que tengan una presencia más patológica. Enseguida vamos a ir respondiendo preguntas. Vamos a terminar de darles algunas ideas. Esto, y después al final, al final tenemos una buena noticia para ustedes. Una, una propuesta bien interesante. Las preguntas las pueden ir escribiendo poco a poco por chat. Solo... Habrá la opción de preguntar por chat, por escrito. Si estamos haciendo una rápida inventariación de las claves, ya sabes que el problema no es encontrarse, sino que nos encuentre el microbio, este u otros, con un bajón inmunológico, con defensas en mal estado, con el cuerpo no descansado, con el cuerpo intoxicado. ¿Qué tenemos que hacer en tiempos de crisis de salud, en tiempos de pandemia? Aprender a vivir. Es decir, aprender a vivir bien, como decimos en los Andes, su causa y suma tamaña. Aprender el sagrado arte de vivir. Esto supone que tú te conozcas. Esto supone que tú aprendas eh, a aprender de otra manera, desaprendas algunas cosas, descartes algunas creencias, eh, identifiques tus potencialidades las puedas germinar, las conviertas en talento, las conviertas en capacidades, en inteligencias en habilidades, las conectes con aquello que amas hacer y con todo esto tejido creativamente que puedas eh, generar para ti un estilo de vida saludable lúcido del cual pues provenga todo lo que tú quieras se trata de eso, entonces cuando hablamos de salud tenemos que Saber que la salud no, no es algo que aparece así como un parajaidista que viene de, de no sé dónde. La salud se cultiva todos los días con tus ideas, con tus creencias, con tu estilo de vida, con tus hábitos, con la manera como manejas tus relaciones. Esa salud es la que nos interesa que tú aprendas a gestionar. Y por ello importante que, que te nosotros trabajamos de esa manera. ¿Sabes cuánto tiempo llevo sin tomar un fármaco? 45 años. Más, 46. Es posible vivir sin tomar medicamento. Por supuesto que lo que necesitamos es ir... Desarrollando dos cosas. Por un lado, nuestra sensibilidad. Cuanto más sensible te vuelvas, mayor capacidad de sentir o presentir o intuir lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Y por otro lado, la mayor capacidad reflexiva traducida en lucidez que te permita, vía discernimiento, tomar las mejores decisiones. Somos libres. Pero libres solo para sembrar lo que sembremos es obligatorio cosechar. Por ahí tenemos un dato importante, somos la única especie libre. Es decir, podemos equivocar. Nos equivocamos porque somos libres. Alguna vez me preguntaron, yo he dado durante cuatro décadas conferencias en casi todo el mundo, más de 11.000 conferencias, decenas de miles de respuestas. Una vez me preguntaron, pero ¿por qué se equivoca el ser humano? ¿Sabes por qué se equivoca? Porque es libre. Somos la única especie que comete errores. El precio de nuestro libre albedrío es la posibilidad de cometer errores. Tú uno tiene que trabajarse, uno no nace humano, tiene que humanizarse. Y esto incluye generar desarrollo de sensibilidad, de lucidez para ir eh, pues desarrollando nuestra vida con mejores condiciones. Algunas otras claves con las que quiero complementar, eh, claves para recuperar la salud, una de ellas es la de reencontrarse con nuestro cuerpo de distinta manera. Sabías que tu cuerpo es tu altar, sabías que tu cuerpo podría ser tu oráculo, sabías que tu cuerpo en realidad es prestado, tiene fecha de caducidad, se llama muerte cuando ya toca devolverlo, sin embargo, mientras estás vivo, para estar en la experiencia humana necesitas un cuerpo, es un prerequisito. Y tienes que saber cómo funciona, tienes que saber conocerlo. Hay leyes naturales que lo regulan. Cuando tú aprendes todo eso, es muy fácil vivir sin enfermarse. Pero el cuerpo no es lo único que existe, es más, no somos solo cuerpo. Vamos a llamar alma, o si refiere conciencia, a esa parte invisible que también somos. ¿Y que tiene que ver con la salud? Sabías que algunas enfermedades se gestan en esa parte invisible durante incluso años y que después, si no haces nada por revertir esa tendencia, terminan somatizándose, pasando al cuerpo, el cáncer es una de ellas. Se puede detectar, y eso no vas a encontrar en ningún libro escrito, se puede detectar presencia del cáncer en el campo energético a nivel invisible unos pocos años antes de que tengas cáncer en tu cuerpo físico. Eso significa que también hace falta, otra clave importante, encontrarse con el alma. Esto no nos remite a la meditación. No tiene nada que ver con ninguna religión. Tú puedes tener la creencia que quieras, pero hay algo que no puedes evitar tener y es saber cómo el conocimiento para no enfermarte. Es que no puedes vivir sin este conocimiento, más aún en tiempos de pandemia. Imagínate, vas a tener que salir a la calle, vas a tener que encontrarte con personas, quizás sintomáticas, no sabes quién está sano, quién está enfermo en este tiempo. Hay gente que siente tener síntomas, puede ser transmisora de novedades microbianas que luego se viralizan e instalan desequilibrios indeseables en, en nosotros. En, reencuéntrate con tu cuerpo, reencuéntrate con tu alma, reencuéntrate con la parte mental, emocional, reencuéntrate también con la naturaleza, fuente de energía, fuente de purificación, reencuéntrate con los otros de manera distinta. Los otros pueden ser causa de enfermedad o de salud, depende de cómo manejas tus relaciones, sin dependencia, sin apego, eso es... Muy importantes, se percute mucho, ayuda mucho a recuperar la salud naturalmente. Y adicionalmente a todo lo mencionado, otras claves muy puntuales en tiempos como estos de pandemia: importante estar bien descansado. Si antes dormías menos, ahora recomendable ocho horas. Además, acostarse temprano. No es bueno trasnochar eso, baja la vitalidad, baja la calidad inmunológica. Mejor acostarse temprano, levantarse temprano, así como los ritmos naturales. Muy importante saber relajarse, por ello aprender a meditar es muy importante. De formas naturales, así como nosotros también compartimos con nuestros aprendices. Otra clave muy importante, hidratarse. Mantén tu cuerpo hidratado con bebidas saludables, infusiones, test de plantas medicinales, jugos, zumos de frutas. De verduras, y ¿sí? mantenerse bien hidratado, a propósito. Tu alimentación tiene que ser muy natural, orgánica, sin excesos, sin carencias, es una clave muy importante. El abuelo diría, varios colores, no solo un color, varias partes de la planta y el gesto, pues, eh, disfrutar de lo que comes. Puedes tener un huertito mejor, si puedes trabajar la tierra mejor, aunque sea prestándote un poquito de tierra de, de algún amigo rural que tengamos, evita excesos, evita carencias, mantén tu cuerpo alcalinizado, ligeramente alcalino, es decir, evita la acidez, si hace falta usa algún suplemento nutricional, en tiempos como estos se justifica, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, es la tecnología que nosotros recomendamos en nuestros pacientes y aprendices en nuestra escuela de terapeutas. Todo esto para pasearse tranquilamente por cualquier parte, sin miedo a, al contagio. Antes de terminar esta parte de abrir las preguntas, quiero mencionar una clave más, que tiene que ver con la salud indirectamente, y es que no puedes perder de vista que todos en esta vida tenemos una misión, que hay un propósito. Que a partir de ello, comprendiendo esto, esto que llamaban en el norte nuestros hermanos indígenas, la búsqueda de la visión, comprender nuestro propósito existencial, comprender la razón de estar en la tierra, eso tiene efectos sobre la salud poderosísimos. Hemos. Eh, hay una rápida inventariación de algunas claves, hay muchas más, pero quizá estas puedan ser suficientes como para recuperar la salud naturalmente. Vamos a ir abriendo la parte de, de las preguntas. Eh, ustedes saben que presidimos una, una escuela de terapeutas, donde formamos terapeutas con otra visión, así integrales, holísticos. Después de 40 años de estar en esto, imagínate cuánto tenemos para compartir. Vamos a invitarles a hacer las primeras preguntas, ¿sí? Pau pregunta, ¿cuáles son los alimentos que te generan acidez? Eh, Pau, alimentos que acidifican, el pan, el pan nuestro de cada día, los cereales en general, muchas cosas guardadas, cocidas. Enlatados ni siquiera los mencionamos porque esos no son alimentos, ¿sí? Entonces, y lo que es antiácido o alcalino, las frutas, incluso el limón que parece ácido, las verduras, ensaladas, en fin, eh, ligeramente alcalina nuestra dieta, para evitar acidificar nuestro cuerpo. Estamos pensando en tiempos de pandemia. Sí, vamos con la siguiente pregunta. De Colombia, ¿cómo puedo tratar los calores de la menopausia? Darle. Darle, pues, la menopausia. Eh, la vida ocurre por etapas, por ciclos. Lo que se llama menopausia es el otoño de la vida en la mujer. Es un tiempo interesante donde la mujer queda liberada de la maternidad y al mismo tiempo puede conservar, si quiere, plenitud sexual. Una mujer sana no debería tener problemas de salud, creo que esto tiene que ver más con ir revisando los hábitos que tenemos, la dieta que tenemos, el estilo de vida que tenemos. Una mujer sana atraviesa naturalmente, sin grandes sobresaltos, no es una enfermedad, no es, eh, es más, las enfermedades no vienen con los años, ese es un mito, hay que eh, desmantelar completamente aquello las enfermedades vienen como consecuencia de los sesores en nuestra alimentación o estilo de vida. A esta edad, eh, para empezar hay que admitir que eh, una mujer que está entre los 40, 45, 50 años eh, está ingresando a una etapa que va a ser quizá la mejor de su vida, porque tiene la vitalidad, la capacidad de, eh, de, de disfrute y y con una libertad mayor por haber superado una etapa que antes estaba asociada con la reproducción Sí, pero hay que tener el paradigma, las creencias adecuadas. Hay que desaprender algunas cosas. No puede ser una muy buena etapa. En este caso, darle que ver cómo estamos de salud. Primero, ajusta la salud en general y todo se va a ir armonizando. Siguiente. ¿Cómo quitar la adicción al azúcar, Susana? Susana, adicción al azúcar... Eh, sí, el azúcar es una droga. Es una... ¿Sabes que antes se vendía por gramos? ¿Sabes que antes no se usaba así? Incluso cuando yo era niño no había azúcar en mi país y venía importado en cuadradito y se ponía una cantidad tan pequeña que pues eh, el ser humano es altamente adictivo. Si ¿sí? Intentas reducir. Opta por los dulces naturales, en principio, y luego no te excedas. Permítete explorar los distintos sabores de los alimentos y descubrirás que ahí tienes un paraíso de sabores, no depender solo de uno, así que monopolice todo. Si, si algo está muy dulce, no hay otro sabor más que se sienta. si Es un placer sentir los diversos sabores, Además, cada sabor, cada aroma, cada condimento, por eso son tan importantes los condimentos, nos estimulan de una determinada manera, nos nutren con cosas que no había en otro sabor. Permítete, como una aventura, como un juego, gradualmente, y con ayuda, si quieres, de eh, dulces más naturales como la miel de abeja o las frutas de Siguiente pregunta. Después de haber contraído COVID, me he sentido muy cansada y muchas más secuelas. ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué tomar? o ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? Desde Tijuana, Gilda. Gilda, este Tijuana, un sitio al que hemos ido tantas veces. ¿eh? Eh, pues mira, este problema... Eh, acabas de mencionar es bastante nuevo. Aún no sabemos qué secuelas y a cuánto plazo eh, para adelante pueden seguir existiendo. Pues lo que hay que hacer en estos casos es por un lado desintoxicarse muy bien a todos los niveles. Hay unos cortos, son excelentes, curas así de tener un día, dos días de solo una fruta o, o zumos de verduras desintoxicación por un lado, fortalecimiento del sistema inmunológico por otro, más contacto con la naturaleza. Hay que hacer una rehabilitación del cuerpo gradual, pacientemente no hay que darse prisa, el cuerpo pasó por una tormenta, eh, hay que darle su tiempo, pero con una actitud mental adecuada, sea optimismo, entusiasmo, porque la vida continúa y el cuerpo vamos cambiando, imagínate, se van muriendo células, van naciendo nuevas células, estamos renovándonos constantemente. ¿sí? Si tú ayudas con tu actitud mental, si tú desintoxicas tu cuerpo, si tú fortaleces tus defensas naturales, si tú retocas tu estilo de vida para que sea cada vez más saludable, si te energizas en contacto con la naturaleza eh, y vas a lugares, ahí tienes en Tijuana la playa playas de Tijuana a meditar ahí al borde del mar o pues por ahí anda también la Rumorosa es un sitio altamente energético sí para ir a meditar a caminar así obviamente cuando no está haciendo mucho viento con, con ese lugar ahí son sitios de alta energía energízate gradualmente poco a poco un abrazo siguiente ¿Qué alimentos naturales nos recomiendas para subir el sistema inmunológico? Vivi. Vivi, ¿desde dónde? Vamos a... Eh, bueno, hay varias vivis en mi memoria. Eh, pues... Una nutrición equilibrada, varios colores, varias partes de la planta, mejora la inmunología. El descanso profundo, durmiendo temprano mejora la inmunología el ejercicio mejora la inmunología el contacto con la naturaleza también nosotros usamos un método bien práctico que es ducha fría, medio minuto al despertarse, es empezando por los pies brazos, tronco, espalda cabeza y fuera entre las plantitas la equinasia o echinasia como un estimulante inmunológico. Sí. Eh, bueno, un saludo allá a Croacia. Ya sabes dónde estamos. Puedes saber más de nosotros en las redes sociales. También a todos los que nos acompañan hoy, en, eh, pues en Instagram, YouTube, en Facebook. Estamos eh, diciendo cosas diferentes a las que se dice habitualmente. Por ello, de vez cuando nos censuran, sin embargo, vamos a seguir. Así que, básicamente, tu estilo de vida. Sí. Y la tranquilidad, el relajamiento, la meditación. Estoy seguro que gradualmente irás fortaleciéndote y mucho, sin que esto cueste nada adicional. ¿Es posible dejar de tomar la medicación para hipotiroidismo? Sergio, de Argentina. Sergio, eh, ya en caso de patologías instaladas... Eh, en especial esto de problemas a nivel tiroides. Tendríamos que estudiar todo tu historial para darte un acompañamiento adecuado. Esto solemos hacer en nuestra escuela de terapeutas. Eh, no es posible, con ese solo dato, eh, decirte algo concreto, porque cada caso es único. Cada persona es una historia. Cada historia incluye una vitalidad, una herencia genética, un conjunto de influencias y unas condiciones actuales eh, que están en relación a su vez con cómo estamos viviendo, la edad que tenemos, en qué trabajamos, en fin, donde vivimos. Sí, esto requiere un contexto. Sí, normalmente yo no te recomiendo dejar así de golpe, esto tiene que estudiarse gradualmente. Escríbenos eh, por correo electrónico, contándonos un poco más de tu tu situación para poderte decir algo al respecto. Si Vamos a ir entrando a las últimas tres preguntas y luego, pues ya saben, tenemos hoy una propuesta, una buena noticia, enseguida lo va a compartirles esto, eh, por lo que les invitamos a, a que se queden hasta el final. El final será dentro de unos pocos minutos, pero les va a gustar, yo sé que les va a gustar mucho. Estamos viendo que hay muchas preguntas, no vamos a alcanzar todas a responderlas. Es posible, si ustedes nos lo hacen saber, podríamos eh, hacer un, un segundo y una segunda conferencia, el siguiente sábado a la misma hora, al revés. Todo lo que tendría que saber la gente para no enfermarse. Hoy lo que estamos hablando es cómo recuperar la salud naturalmente. ¿sí? Bueno, nos lo hacen saber. Vamos a responder la antepenúltima pregunta. ¿Es saludable volverme vegetariana, Eliana? Respecto a ser vegetariano o no, por razones ecológicas, la dieta más recomendable es el vegetarianismo. Así hay comida para el triple o más. ¿sí? Y hay menos contaminación también y menos desforestación. ¿no? El ganado obliga a deforestar mucho la selva, especialmente en, en el Amazonas. Sin embargo, puede haber algunas personas minoritariamente que eh, se quieran estudiar más cuidadosamente su cambio de dieta. si sí, Esto tiene que ver con su genética, con el tipo de sangre. Eh, hay muchas formas de vegetarianismo. El, la dieta ideal general no existe. Lo que sí existe es la dieta ideal personal, la que se calcula para cada una en función de muchas cosas, como la edad, la vitalidad, el estado de salud el tipo de sangre, la, pues, eh, la condición actual que tienen. Eh, es preferible una dieta vegetariana, ¿sí? por muchos lados. Pero habrá que ir tomando precaución para descartar alimentos no recomendables. El trigo, por ejemplo, no incluiría una dieta vegetariana. La soya o soja no incluiría una dieta vegetariana. En fin. Eh, claro, el trigo y todos los derivados no panes, pastas yo sé que la gente de Italia me va a odiar por decir esto, pero eh, tenemos que llamar a las cosas por su nombre, estamos en un momento en el cual la salud es lo primero y todos tienen que saber no enfermarse aprender a no enfermarse la penúltima pregunta sí. ¿qué hábitos inteligentes tener para preservar nuestra salud y vitalidad Andrea Andrea, ¿qué hábitos inteligentes? Es una pregunta inteligente esa, ¿no? Andrea, ya para empezar, felicidades, es bueno preguntar. Un, un buen hábito, así un hábito inteligente es este que les mencioné, la ducha fría breve al despertar, fría, breve, máximo medio minuto, ¿sí? Eh, pues... Eh, eh, otro hábito saludable, inteligente, el no comer hasta el punto de saciedad total. Quédate con un poco de apetito. Otro hábito muy recomendable es disfrutar de lo que comemos. Obviamente, sin prisa y, y que sea sano, ¿no? Otro hábito muy inteligente es el evitar el sedentarismo de ejercicios, aunque sea caminar. ¿sí? El hábito de no usar ascensores, a no ser que estés subiendo pues, a 100 pisos, pero eh, usar la escalera. Son algunos hábitos que van, mejoran la circulación, mejoran el trabajo cardíaco, mejoran la oxigenación. ¿sí? El hábito de dormir temprano y levantarse temprano, más lucidez, mejor descanso. Dormir eh, en habitaciones oscuras. El, nuestro cerebro requiere. Nuestro cerebro es muy tímido, ¿no? Si hay luz, no descansa bien. Necesita oscuridad. Así, oscuridad total y si no, tapas de los ojos. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con nuestra opinión sobre las vacunas. Eh, es la, la pregunta de moda, ¿no? En esta época. Bueno, nosotros eh, hemos atendido miles y miles de de pacientes. Hemos dirigido varios centros de terapia, clínicas de medicina natural alternativa, indígena, ancestral, y hemos llegado a la conclusión de que no se puede mejorar la naturaleza, ni se le puede enseñar al cuerpo lo que él ya sabe. Lo que tendríamos que aprender, uno puede auto vacunarse mejorando su inmunología. Obviamente esto es más extenso explicar, pero es posible llegar a un punto en el que no te enfermes, en el que no te contagies. Yo me he pasado la vida viajando. A veces he estado en un mismo día en tres continentes. O en México mismo me pasaba. Estaba, cuando dijeron Tijuana, estaba desayunando en, en Tijuana, ahí mirando el Pacífico, y estaba cenando en Cancún, ahí en el Caribe, en la otra punta. A pesar de llevar una vida bastante agitada, con mucha exposición a contaminantes, ¿no? Los aeropuertos son sumamente contaminantes, contaminación invisible, eh, pues eh, no hemos necesitado un solo fármaco, no conozco el quirófano. Sí, eh, con lo que podemos afirmar que la clave está en conocer nuestro cuerpo, las leyes que exigen la salud. ¿Qué les parece? Dado que... Eh, hay muchas preguntas al respecto, no vamos a poder terminar. El sábado, a la misma hora, hacemos una segunda parte, ¿les parece? Pero con un requisito, con una condición. Por supuesto, abierto, libre también. Que cada uno invite por lo menos a dos o tres de sus contactos. Vamos a estas cosas que hay que ¿sí? yo Quiero hablar más de las vacunas. Quiero hablar más de cómo no enfermarse. ¿sí? Y, pero esto sería en la siguiente en la siguiente sesión, este es un tema, en principio no se vacunen por lo menos hasta el sábado. El sábado hablamos de cómo vivir sin enfermarse en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis de salud. Eh, nosotros no estamos, yo casi me estoy jubilando después de tanto tiempo, tanto lugar, 1300 ciudades del mundo, los cinco continentes, centenares de miles de personas que nos han escuchado, seminarios, conferencias. Pero nos estamos retirando, no sin antes devolver este legado de conocimiento a quienes quieran formarse. Esto es básicamente información clave, importantes para incorporar nuestra vida. Estamos también para quienes quieran profundizar todo esto. Y además, eh, pues, beneficiarse con una alternativa profesional distinta, eh, con mucha demanda como es la de ser terapeuta, al estilo nuestro. Lo nuestro es integral, no solamente terapéutico, es multidisciplinario y, y con un enfoque que durante 40 años hemos podido elaborar a partir de las sabidurías ancestrales y de gente hombres y mujeres de medicina con los que hemos caminado por la vida. Si en este sentido queremos... Eh, pues, eh, hacerles una propuesta, hacerles una invitación. Desde ya están invitados para el sábado a la misma hora para, con el tema ¿Cómo no enfermarse? ¿Cómo no enfermarse? Porque, es verdad, dije, la enfermedad no es consecuencia de los años, es consecuencia de los sesores. Y hay que aprender a, a no cometerlos. Están invitados el sábado y quiero eh, ahora eh, invitarles a que se queden unos minutos más eh, porque tenemos una una propuesta una información que yo creo que les va a gustar mucho el hoy parte de nuestro equipo les va a compartir eh, la propuesta que estamos ahora poniendo a consideración eh, y especialmente la ventaja de poder eh, identificar la oportunidad y tomarla y beneficiarse con pues una permanencia de un mes con experiencias terapéuticas y prácticas en nuestro centro de terapias en Bolivia, sin costo de esta capacitación, el mes de enero. Estamos hablando de un programa de, de un semestre que el hoy les va a compartir ahora eh, de manera rápida. Quiero agradecerles por haber acudido a esta cita. Creo que lo más importante es lo que viene después de, de esto, porque esto no va a quedar así. Esto no es una conferencia más esto puede tener una continuidad de profundización en la medida en que identifiques que esto es lo que necesitas saber en tiempos como esto. Gracias por haber estado, te veo el sábado a la misma hora y ahora con el hoy, esto que seguramente te va a interesar. Gracias. Gracias, gracias Chamalu por, por todo el el aprendizaje, por tus palabras, por compartir tu conocimiento. Eh, pues bueno, vamos a... Eh, más bien, les voy a contar acerca de la Escuela de Terapeutas. Déjenme les comparto mi presentación. Les recomiendo que se queden al final por si sí, tienen alguna pregunta. <ríe> bueno... Eh, este certificado, este instructorado que estamos presentando eh, en su reapertura es una certificación en Medicina Ancestral y Alternativa. Esta parte es importante porque es, de nuevo, es una certificación, o sea, es algo que eh, está avalado por nuestras diferentes marcas. Y pues la idea es que eh, no sea conocimiento que solamente te quedes, sino que, digamos, toda la, todo el mapa de materias si está pensado para que compartas esta información. Entonces, vamos por los módulos. Son un total de nueve módulos eh, divididos a lo largo de seis meses. O sea, está pensado para que esto lo termines en seis meses. Es completamente online. Eso es súper importante que, que lo sepas. Eh, bueno, en el módulo uno vamos a hablar de contexto general del paradigma de salud. Módulo dos, conocimiento general acerca del funcionamiento biológico y psicológico del cuerpo. Módulos del 3 al 8, aquí es donde se abre como todo el abanico de, de técnicas, desde hidroterapia, fitoterapia, campos electromagnéticos, danzoterapia, musicoterapia, eh, imanes, um, entre muchas otras más, ¿no? Herbolaria también, todo el tema de cómo tratar uh, las diferentes plantas, cómo almacenarlas, cómo secarlas, incluso cómo cultivarlas. Eh, y en el módulo 9, finalmente, vamos a ver, temas de preparación del consultorio y psicología de la consulta. Esto pues ya pensado para que eh, pues puedas poner en práctica todo lo que aprendiste, no nada más contigo mismo, contigo mismo, sino con todas las personas eh, a las que tú quieras impactar. Incluso, pues bueno, esto está pensado también eh, si ya eres terapeuta, si ya vives de, de algo así, de, de algún tipo de, de consulta, de algún tipo de terapia, pues bueno, para que lo puedas complementar y en caso de que no, y hayas tenido el interés alguna vez de eh, pues ser terapeuta, entonces esta es una excelente opción. Eh, ok, ¿qué va a pasar al finalizar la certificación? Bueno, reconocerás el estado de salud en ti mismo y en un paciente, aprenderás a reconocer si tus hábitos de salud y de la gente que te rodea tienen potencial de, eh, de enfermedades, Esto es súper importante, porque como lo escuchaste en, en la charla eh, el secreto está en los hábitos, todo, todo está en los hábitos, entonces tú a través de, de los hábitos de, de consumo y de vida puedes hacer esta lectura de salud. Reconocer las principales plantas y cómo tratarlas para aprovechar sus propiedades curativas. Esto también es importante porque, bueno, es todo el tema de, de cómo la naturaleza nos ayuda a, a sanar si reconocemos y sabemos entender sus códigos. Eh, tendrás una serie de técnicas y herramientas terapéuticas para tratar enfermedades psicosomáticas y físicas. Esto también es importante porque nuestra perspectiva eh, acerca de la salud es holística, entonces no solamente tiene que ver con la parte física, biológica, sino también con la parte, digamos, más mental, psicosomática y de estas cuestiones eh, pues más mentales, ¿no? Eh, tener las herramientas para preparar un consultorio y saber cuál es la estructura adecuada para realizar una consulta presencial y en algunos casos online. Esto es importante porque eh, digo habrá cierto tipo de, de terapia que obviamente no puedas dar eh, online, tal vez porque requieras eh, hacer algún tratado con, con hierbas, con diferentes plantas, tal vez porque sea una cuestión de masaje, pero eh, sí habrá muchas otras, muchos otros diagnósticos que puedas hacer online. Eh, ¿Qué incluye esta certificación? Contenido de por vida, esto es en una plataforma online, tú vas a tener acceso a todos los videos. Eh, son más de 100 videos a los que vas a tener acceso, tú vas a tener el contenido disponible de por vida para que lo veas las veces que quieras y a tu ritmo. Vas a tener acompañamiento en tu proceso a través de dos principales canales. Un chat de Facebook, un grupo de Facebook en donde vas a poder hacer todas tus preguntas y eh, correo electrónico, también estamos ahí, eh, está... Lucy, que es la, la encargada de, de esta certificación, ella es doctora, es, es médico y también sabe mucho de, de medicina ancestral. Eh, vas a tener sesiones en vivo con Chamalú y un equipo de expertos en salud, esto será cada semana, los sábados, eh, al mediodía, hora de Bolivia, serán clases en vivo donde vas a poder hacer tus preguntas. Y al finalizar, pues tendrás la certificación con tu nombre y la oportunidad de realizar prácticas con nuestra comunidad. Para quién es este curso o esta certificación, bueno, te decía para terapeutas, para emprendedores holísticos, psicoterapeutas, coaches, eh, mamás o papás interesados en la salud de su familia, por supuesto, estudiantes de alguna doctrina espiritual o simplemente interesados en sabidurías ancestrales. súper importante recalcar que no necesitas conocimientos previos en el área de la salud, todos nosotros te lo vamos a ir enseñando, el curso y los temas están pensados para que vayas de cero, de cero a 100 eh, ahora sí, ¿cuánto cuesta esto? Vamos al valor. Pues bueno, si nosotros sumáramos las, eh, todas las técnicas que te vamos a enseñar, eh, todas las cosas que vas a aprender, si tú vieras afuera en el mercado cuánto cuesta, no sé, a lo mejor un curso de herbolaria, otro curso de imanes y otro curso de eh, a lo mejor hidroterapia y los fueras sumando, pues la verdad es que te saldría súper caro pagar así como por separado todo lo que, todo lo que vas a aprender aquí. Entonces, más o menos, según las cuentas que estuvimos haciendo, eh, podría costar esto unos 3.500 dólares. Aunado a la certificación, por supuesto que muchos de, eh, de los cursos que hay afuera, pues no te dan como esa certificación. Solamente es un curso y ya no estás avalado por, por nadie, por ninguna marca, ni por ninguna institución, ni por absolutamente nada. Y regularmente cuando quieres pagar una, una certificación, ya sea de coaching, ya sea de eh, pues, algún tipo de, de conocimiento tienes que, que estar pagando constantemente. Pero bueno, obviamente eso no es lo que eh, nosotros cobraríamos, porque sabemos que si ponemos este precio, muy poca gente tendría acceso, muy poca gente podrá inscribirse. Entonces, eh, bueno, el, el valor por, por lanzamiento, que de hecho esa es la promoción que tenemos el, el día de hoy, mantener el mismo precio del primer lanzamiento, que sería un pago único de $650 dólares o tres pagos de $250 dólares. Este precio, les decía, es el que manejamos en el primer lanzamiento. O si sea, esto lo manejamos en, en la oferta inicial. Eh, la idea es que en esta segunda reapertura cueste un poquito más. Vamos a subirle no mucho, unos 100, 150 dólares. Pero la promoción para ustedes el día de hoy que asistieron a este webinar estaría en 650 dólares o tres pagos de 250 dólares. Esta oferta es únicamente válida hasta el día 27 de abril. Y las clases presenciales, las clases en vivo, estarían dando inicio el 15 de mayo. No obstante, desde que tú pagas, ya eh, en uno máximo dos días tendrías acceso a toda la información de este contenido, eh, que es la plataforma que te comentaba, que es una plataforma en la que tú tienes tu usuario, tienes tu contraseña, y tú vas a poder ir viendo los videos de forma eh, autónoma. Y también por el día de hoy tenemos una sorpresa más. Eh, solamente si, si toman acción antes del 27 de abril, como les comentaba, que es un mes de prácticas en Hanapacha, que es la comunidad de Chamalú en Bolivia. Entonces tú vas a tener la oportunidad de ir todo un mes a, a Bolivia, a Hanapacha. Es una comunidad que está cerca de, de Cochabamba, Bolivia, a realizar prácticas con bueno, las, los constantes alumnos y los constantes aprendices que pasan por ahí. Eh, vas a tener también una mentoría en personal branding y redes sociales aplicado a tu marca personal como terapeuta, que esto igual es súper importantísimo. Y eh, bueno, este último bono que sería la participación como ponente en alguno de nuestros congresos. Eh, nosotros constantemente estamos haciendo congresos sobre salud, sobre emprendimiento, sobre eh, sexualidad. Seguramente has estado al tanto de alguno de ellos. Regularmente esos congresos van entre unas 10 y 15 mil personas. Entonces, bueno, esto pensando como para que eh, puedas tener más visibilidad en tu, en tu carrera como terapeuta, ¿ok? Y bueno, finalmente, la garantía de satisfacción, por supuesto. Eh, si tú, después de, después de probar el producto, de inscribirte, de ver los videos, sientes que no te está aportando valor, que eh, es muy caro para lo que tú pagaste, entonces te regresamos tu dinero íntegramente. Y bueno, esta garantía tiene... un mmm, margen de 15 días, eso es importante. Entonces, eh, pues bueno, esas son las, eh, las premisas de, de esta certificación. Si tienen alguna pregunta, escríbanme aquí abajo. Eh, yo les voy a poner de todas formas, bueno, les voy a mandar por correo, si se inscribieron a este webinar, voy a mandarles por correo todo esto en escrito, en texto, para que también tengan los links de pago y se puedan inscribir aunado a un número telefónico para que en caso de que, eh, digamos, de que tenga algún problema con el pago, pues bueno, se comuniquen con nosotros y nosotros les ayudamos a terminar su inscripción. Entonces, les recuerdo las fechas, esta promoción es válida hasta el día 27 de abril. Eh, precio de lanzamiento, 650 dólares pago único, tres pagos de 250 dólares. Es importante que si, si sientes como que, que quieres inscribirte pero no sabes por el tema del dinero, eh, pues bueno, decirte que en realidad esto es, es una inversión. Si tú después de esta certificación eres capaz de conseguir, no sé, digamos tres pacientes de 50 dólares, estaremos hablando de 150 dolar, dólares a la semana, por cuatro semanas o sea en un mes ya habrías recuperado tu inversión eh, solamente consiguiendo tres pacientes, por ejemplo. ¿no? Tenemos varios testimonios ya de personas que, que lo han hecho, que ya están generando eh, pues más abundancia y más prosperidad económica gracias a esta certificación. Entonces, toda esta información se los vamos a enviar por, por correo. Eh, en caso de que no te hayas inscrito, tal vez si estás viendo esto en el live de YouTube, entra por favor al perfil de Instagram de Chamalú es arroba ancestral y ahí vas a encontrar también el link en, el, en la biografía, en el perfil, para poder ver toda la información completa de los módulos, de todas las técnicas que te comenté, el número de contacto y también los links de pago. Entonces, eso sería todo de mi parte, les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final, y nos vemos la siguiente semana. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.